Hoy vamos a resolver un problema a la hora de exportar diferentes videos sea una captura de pantalla en tu teléfono y grabando con tu teléfono con la cámara ¿Qué es lo que ocurre? Que se queda el tamaño de aspecto del de tamaño de un teléfono y quieres que se vea del tamaño normal Hoy vamos a resolver este dilema en firmora Vamos a pasar este video Y cuando queremos hacer esto video, este video. Lo encontramos. Si lo queremos en este tamaño. En el que está el video. De nuestro celular. Haciendo la captura de pantalla. O lo dejamos de manera establecida. Como ya lo tenemos. Si lo dejamos de manera establecida. Como lo tenemos. Va a a funcionar el vídeo que grabé con mi cámara pero lo voy a poner de manera establecida como lo grabó mi teléfono también podemos tener el caso de que ese cuadro no salga porque ponemos que no nos pregunte pero con esta solución le voy a enseñar cómo reparar el tamaño de aspecto de cada vídeo diferente entonces Vamos a, tirar, vamos a introducir nuestro video Lo voy a cortar por aquí para que no sea tan largo Y vemos nuestro video a tamaño de una pantalla de un teléfono Vamos a introducir nuestro video Que está hecho a tamaño normal que se ve en pantalla completa vamos a hacer clip y vemos que el vídeo se ve de igual tamaño que el vídeo del celular por qué pasa esto por lo que le expliqué al principio seleccionamos el aspecto de tamaño del vídeo que se grabó en la captura de la pantalla del el celular pero estamos haciendo un video y queremos que este video sea la primera parte. Entonces, si seleccionamos este aspecto primero y el otro, posiblemente funcione. Pero vamos a hacerlo introduciendo el primer aspecto de la captura de pantalla de nuestro teléfono. Entonces, vamos a, a darle clic al video. No. No les recomiendo que hagan esto porque el video va a salir como quiera cortado. Si lo pueden notar, va a salir partes que no se ven. Le vamos a dar a, a Reset. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Hacemos clip en el video. Y aquí donde está esta pantalla. Le vamos a, a dar clip. Y dice vamos Change to Project. Vamos a cambiar el aspecto de el video y como podemos ver el aspecto que tiene es el aspecto de tamaño que tiene el tamaño de un teléfono. Entonces podemos ver lo, los tamaños, vamos a ponerlo en pantalla completa, en pantalla ancha que 16x9 y le damos a OK. Y con esto, ya nuestro video tomó el tamaño de aspecto que debería tener ese video. Es cuanto, hasta la próxima.